Hola, espero que estés muy bien y me comunico contigo solo para desearte feliz día de la madre ya sea porque eres mujer, porque eres madre porque eres una joven que aún no tiene hijos pero que lo va a hacer o ya sea porque la madre ha partido, pero siempre nosotros hay una madre, queramos o no, nos guste o no nos guste hayamos tenido una buena, regular o mala madre, pero hay una madre que es la real y una madre que está en mi mente quiero que Celebres a tu madre que está en tu mente, o si es, hay una mala imagen, que la puedas modificar. Eh, pero sea como sea, si hay una madre, una imagen de madre dentro de tu mente, esa construcción que tenemos, o la madre real, que sea un buen encuentro este fin de semana. Disfruta a tu madre, eh, y tu madre, déjate regalonear porque los hijos siempre van a expresarte, aunque sea en este día, los demás días son unos cabros re pesados quizás, pero hoy en estos días aparece una florcita, un regalo, un hola mamá si está muy lejos, disfruta eso. Disfruta por ser hija, por ser madre, pásalo excelentemente bien. Y si eres hombre, todos tenemos madre. Así que nos encontramos y pásalo muy muy bien. Hasta pronto, hasta pronto.